Bienvenidos. El día de hoy, hablaremos sobre la línea 2 del bus y... ¿Cuándo será su inauguración? El cablebus, en especial la línea 2, es el centro de atención en este momento, ya que por la consulta que se realizó el 1 de agosto, se tuvo que posponer la inauguración de la línea 2 del cablebus, que estaba prevista y anunciada para el día 24 de julio. Pero por motivos de la veda electoral, fue imposible realizar la inauguración y fue pospuesta. Aunque muchos decían que se inauguraría el primero de agosto, no fue así, ya que la veda electoral aplica hasta el día en que se realizaría la consulta. Tampoco se podía hacer promoción de obras realizadas por el gobierno, motivo por el cual tampoco pudieron anunciar que se posponía la inauguración, ni una posible fecha para dicho fin. Hasta hace unos días, el 29 de julio del 2021, la jefa de gobierno realizó la supervisión de la obra del Cablebús Línea 2 y del mercado que se ubica en la estación Quetzalcoatl de la Línea 2. Este recorrido lo realizó, acompañada de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, donde indicó que estaba listo el cablebús para ser inaugurado muy pronto, sin precisar fecha, tal y como lo podrán ver en el siguiente video que publicó la jefa de gobierno en su cuenta de Twitter. de esa palabra y venimos a supervisar porque ya muy prontito se inaugura, de hecho estamos esperando la inauguración, después de que pase la consulta, vamos a entrar, acompañenos a esta visita. Muy bien, ¿cuántas personas van a caber? Ahorita caben 5 y 5, pero por contingencia 3 y 3, o sea 6 por cabina, por el COVID, ¿no? ¿No más alto? ¿Qué va a ver? Sí. Mira, Está aquí lindo. estamos pasando la colonia La Era. Es mi, primera, mi primer viaje en cablebus, así que por ahí, mi corazón, no, muy bien. No, no se siente ningún ruido, nada, ruido ni brusquedad, se... ni subidas y bajadas, así. Días después, el primero de agosto por la tarde, la jefa de gobierno subió unas fotos del cablebus de la línea 2, en su cuenta de Twitter, donde escribió lo siguiente. Esta semana visitamos la línea 2 del Canglebus, que va de constitución de 1917 a Santa Marta en Iztapalapa. Estamos listos para inaugurar en las próximas semanas este transporte innovador que conectará al oriente de la ciudad. Sin una fecha aún, pero ya este tuit nos da una idea que se inaugura este mes de agosto la línea 2 del Canglebus. Les dejamos las fotografías que compartió la jefa de gobierno en su tuit que publicó. En redes sociales se comenta que podría inaugurarse una semana después de la consulta, es decir el próximo sábado 7 o domingo 8 de agosto, aunque no es nada seguro, ya que falta esperar si confirma en estos días la fecha de inauguración, la jefa de gobierno o si asignará otra fecha. Lo único seguro es que la obra ya está terminada, solo están a la espera de la inauguración para comenzar a dar servicio, por lo pronto siguen haciendo pruebas y recorridos de supervisión en los dos tramos que comprende esta línea 2 del Cablebus. La línea 2 del Canglebus va a operar en dos secciones. La sección 1 comprende de la terminal Constitución de 1917 a la estación Jalpa, mientras que la sección 2 comprende de la estación Jalpa a la terminal Santa Marta. De esta manera, de acuerdo a la empresa constructora, se garantiza mayor seguridad en la operación, así como un mantenimiento programado en diferentes fechas para cada tramo y así no interrumpir la línea completa, entre otras cosas más. Recuerda que podrás viajar de Constitución de 1917 a Santa Marta, sin necesidad de pagar dos veces. Solo tendrás que hacer el cambio de cabina en la estación Jalpa para continuar con el recorrido. El costo del cablebus es de 7 pesos el viaje, sin importar la distancia del recorrido. Con gratuidad para personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes o discapacidad y niños y niñas menores de 5 años. El pago en ambas líneas del Cablebus es a través de la tarjeta de movilidad integrada, misma que sirve para pagar en el Metro, Metrobus, RTP, Trolembus, Tren Ligero, EcoBici, un par de rutas de transporte concesionado y ahora el Cablebus.